Vamos a describir las 5 operaciones básicas que realiza un switch para LAN Ethernet, Que son aprendizaje, actualización, saturación o flooding, reenvío selectivo y filtrado Para ello vamos a utilizar un ejemplo en el cual tenemos un switch que está en blanco su tabla MAC recién encendido Con 4 hosts conectados en sus puertos Lo primero que va a pasar es que cualquier host de ellos va a querer enviar un mensaje a otro por ejemplo, el host 1 va a enviar un mensaje al host 2. Las direcciones MAC de origen entonces van a ser origen 0A del host 1 y destino 0C del host 2. Llega la trama al switch y puesto que la tabla MAC está vacía, el switch lo que va a hacer es aprender esa dirección origen. Va a unir el puerto Fast Internet 01 por donde llega la trama con la dirección Mac Origen, la 0A. Y le va a poner una marca de tiempo. Una vez que ha aprendido esto, trata de enviar esa trama al destino. Pero en su tabla Mac no existe la dirección 0C. Y como no existe la dirección 0C, se comporta como que fuera un hub. Es decir, hace un envío de saturación por todos los puertos conectados. ...de la trama que se, en, que se recibió por el puerto Fast Internet 01. Esa trama llega a los tres hosts conectados... ...dos de los cuales, el host 3 y el host 4, simplemente la desechan... ...pero el host 2 la recibe porque él tiene la dirección MAC 0C que estamos necesitando. Cuando el host 0C responde al host 0A... ...pasa exactamente lo mismo... Llega el paquete hacia la interfaz Fase Ethernet 6 y el switch lo agrega a su tabla MAC Y ahora ya sabe que tiene la 0A en la Fase Ethernet 1 y la dirección MAC 0C en la Fast Ethernet 6 Como ya tiene la 0A en la Fast Ethernet 1 y el paquete va con destino hacia esa 0A Entonces ya no hace un flooding, ya no hace una saturación sino que hace lo que se llama el reenvío selectivo Simplemente envía la información por el puerto adecuado En este caso el Fast Internet 01 Y ese paquete llega al host destino únicamente Esta tabla se está llenando y vaciando todo el tiempo De acuerdo a la hora en la que fue aprendida la, la dirección Y si es que pasa mucho tiempo simplemente se desecha la dirección de la tabla El filtrado de los paquetes puede hacerse por varias razones Por ejemplo puede filtrarse los paquetes de acuerdo a la seguridad en los puertos que uno pueda configurar en el switch Eso se verá más adelante También puede descartar tramas que no cumplan el CRC como veíamos antes Y por último también se denomina filtrado Cuando la, el switch no, no reenvía la trama por el mismo puerto por el que la recibió En el caso original cuando host1 mandaba host2 el switch mandó la trama por los tres otros puertos El 3, el 6 y el 8 Pero no lo reenvió por Fast Internet 01